...es libre de grasa, pero tan cremoso. ¡Pepi! ¿Qué estás haciendo? Voy a la escuela. Pero, solo no son las 7 y 5. ¿Tienes fiebre? Hoy <risa> elegimos nuestro trabajo voluntario de fin de semana. El primero elijo primero. Y no quiero que me toque recoger alas de escarabajo en el patio de juegos. Voy a llegar a tiempo. Tendré el mejor trabajo. Nada va a detenerme. <risa> Y dice que los rollos están frescos. Mi hija se va a Líbano. Permiso, Yo le dije, son con rollos con a con la antigua. Con ¿Y con qué pernizo? crees? Le arrojé uno. Necesitará comprar sandalias. Así que lo golpeé fuerte y le dije, te dije que no quería leche. Aún tienes mucho tiempo. Sí, sí, tengo mucho. ¡Oh! Es la pequeña Magoo, Bernstein. Ven para acá, chiquita, y cuéntame, por favor, ¿cómo está tu madre? ¿Aún sigue en el circo? No me llamo Magoo, creo que... ¿Alguna vez te conté cuando nos metimos en la fábrica de jalea? Era un verano muy caluroso. ¿Era esa Bárbara Bosch? ¿Dónde? Somos solo, acostúmbrense. Somos viejos, somos solo, acostúmbrense. Ay, ancianos. Es maravilloso, enseñaré a los convictos de la penitenciaria a construir bebederos de aves. Genial. Voy a recoger alas de escarabajos en el patio. Así lo cocó un gables. Finky, ¿podría tener un trabajo voluntario diferente? ¿Por qué? Cocoon Cables es el mejor hogar de retiro hasta ahora. Pero los viejos son tan... tan... viejos. Tienes que intentarlo, porque tal vez tengas más en común con ellos de lo que crees. Pero no tienen tacto, nunca escuchan, se quejan todo el día. Escucha, si no pasas todo el fin de semana en Cocoon Gables, tendrás una F en mi clase. Fallo, fracaso, ¿Ah? la gran F. ¡Chao, amiga! <risa> <risa> ya llegué al parque geriátrico. coordinador de actividades. Tu trabajo es ayudarme a coordinar las actividades. ¿Preguntas? Uh, dime. En realidad yo.. Toma. Sigue la guía y estarás bien. Tratar con ancianos requiere cuidados y paciencia. Estaré en la piscina. Llámame si Croan. ¡Soy Pepper Ann! ¡Tengo panqueques de salvado! Oye, ¿por qué está gritando tanto? Ah. ¿Podrían darme huevos rancheros? De acuerdo con la guía, los ancianos deben comer fibra. ¡Fibra! ¡Oh, niña! ¿Alguna vez te conté cuando me arrojé por las cataratas del Niágara? ¡Era uno de esos veranos ardientes! ¡Bien! Es hora de dejar de vivir en el pasado. ¿Quién está dispuesto a un poco de diversión ahora? ¿Ya es hora de llenar. ¿Y 32? Y treinta 32. y 32. Y claro, con los federales tras de mí, di vuelta a la izquierda. ¿Quiere dejar de hacer eso? No puedo evitarlo. Adoro los globos. Y 32. y 32. Y treinta y dos. Y... ¡Hora de comer! ¡Vengan a comer! Ya era hora. ¿Esta es la fila para ir al baño? No llega a 33. Un poco más que 31. 32. Y 32. 3, 2. ¡No sí. podría decir otro número! ¡Nadie tiene el I-32! ¡Lotería! A apagar las luces. ¡Son las 5.30! De acuerdo con la guía, los adultos mayores necesitan de 15 a 19 ¡Ah! horas de sueño por noche, porque... Escucha, voy a quitarte esa guía. <ríe> <ríe> Buenas noches. Eres libre de irte, Pearson. Después de que ayudes a moler el maíz para la cena de mañana, yo me voy a la noche de soldados solteros en la base aérea. Te veré mañana a las 5 de la mañana. ¡Hasta mañana! Asegurar durabilidad. Los convictos quieren construir bebederos con clavos de metal en lugar de madera. Oh, definitivamente, mañana voy a usar guantes. Ay, ustedes son tan afortunados por tener tan extraordinarios trabajos. No voy a regresar a pueblo viejo. ¡Ah! Pero si no haces el trabajo, reprobarás la clase. Prefiero reprobar que volver ahí. No tienen tacto, nunca escuchan y además se quejan todo el tiempo. Ay, ¿Sabes lo que estás haciendo, Pepper? Estás haciendo juicios de los ancianos basándote en su edad. Extrañamente, Milo tiene razón. Peperán, eres culpable de ser... ¡Viejista! Creo que alguien está viendo demasiados anuncios del servicio público. Por favor, ¿nunca nadie hace juicios de alguien solo por su edad? Niños, ¿traen dinero? Ah, uh, claro. Ajá, quiero verlo. ¿Por qué? ¿No he pedido ver el dinero de los demás? Eso es porque los demás son adultos. Necesito la mesa para los clientes que pagan, ¿comprenden, niños? ¿Estás herida? Las niñas pequeñas no deben cruzar solas las calles. No soy una. Está oscureciendo, así que ve directo a casa con mami y papi. Es justo lo que necesito para relajarme. Chiquilla, ¿tienes idea de cuánta azúcar tiene esta botella de soda? Toma. Puedes saber aguas residuales, pero te dará las vitaminas esenciales que tu pequeño cuerpo necesita. Pepi, Jenny y yo vamos a salir esta noche, así que contraté a una niñera para... ¡Soy una bebé! ¡No necesito niñera! ¡Tengo 12 años! Ah, de acuerdo con la guía, los niños requieren supervisión hasta los 13 años. Soy un individuo, no una edad, y debo ser tratada como tal, sin importar lo que el tonto libro diga. Tienes razón, no debí juzgarte por tu edad, debí juzgarte por quién eres como persona. <susurra> ¡Sí! No te quedarás sola, la última vez llenaste el lavabo con queso en aerosol, el que tengas 12 años no tiene nada que ver. ¡Sí! ¿Ahora vamos a comer papel? No, pero podrán elegir su desayuno de la dieta aprobada. Nadie debe obligarlos a comer o hacer nada que no quieran. ¡Ahora sí que vamos a tener diversión! Cierra la boca y ahora dame un poco de salvado. ...mirando el final de una empresa de lanzas de aborigen. ¿Ellos supieron que usted tenía la piedra Shankari? ¡Oh, lo sabían! Y no les importó. ¡Cielos, Berenice! Ese sí que fue un verdadero ardiente y loco verano. Vamos, siete de la suerte. Papá necesita otra cadera. ¿Esta es la mesa con la comida? ¡Adiós! ¡Adiós! adiós, adiós ¡Hasta adiós, mañana! ¿Mañana? Creí que... Uh, ¡Eras voluntaria por el fin de semana! Así es, me invitaron a la quema de la guía de ancianos, lo que me recuerda que tomé algunas notas para ti. A Eve le gusta la ensalada después del plato principal, Rose adora bailar por las tardes, y por cierto, las historias de Berenice son sorprendentes. ¿Qué? ¿Por qué? Sabes, deberías intentar conocer a tus residentes por quienes son, y no por lo viejos que están. Te lo dije, la gente en sus años otoñales... Es genial. Sí, definitivamente tengo una nueva visión de los ancianos. ¡Deberían cerrar su puerta principal! ¿Qué pasaría si yo fuera un loco? Están fumigando nuestra casa por escarabajos acuáticos. Tendremos que quedarnos aquí una semana, tal vez cinco. Abuela, abuelo, genial. Mm. Lidia, hija, oh. ¿estás segura de que oh. el café que bebes está libre de grasa? Ay, mm. oh, esta es mi pequeña Peppish Peppi. Tengo una nueva visión de los ancianos. Tengo una nueva visión de los ancianos. Oh, Pepi, la edad no tiene nada que ver. Ha sido de este modo toda su vida. Ahora ponte el vestido marinero que te dieron en Pascua. Pepe, pero estás tan delgada. Lidia, dame el plato grande. ¿Dónde está Mush? Déjenme ver a mi pequeña nieta Mush.